Hello, hoja y no Es un nuevo para el canal. Espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. Bueno, ahora sí, eh, perdón por tardarme un poco, pero ya vamos a reaccionar a la temporada 7, del capítulo 2 de Fortnite. Al parecer, como podemos ver en la pantalla de carga, eso es Tilted Towers, como que sigo con un alguien, y al parecer vemos a hay como una posible colaboración entre Ricky y Morty en Fortnite y tenemos eh, tenemos un tipo como... de esa de los 80 con ese pino de los 80s y pues también había una persona que decía como... ay, no! Dios ay, no! Bueno, ahora sí la vamos a ver Entonces, aparecieron los demás Entonces, polito, polito, de pescado eh, Los... granjeros. Eh, Quiero saber qué okay, están, ¿hay cómo que están comenzando a llegar o sea, los aliens? Ese es un, en ese no me acuerdo cómo se llamaba esos skins. Ah, esa es eh, Pia, aunque no es claro. Ya creo lo conocía. Fenómenos sí. extraños, nunca habíamos visto algo como esto antes. Es de ese, no sé, un tipo que está viendo ahí normal. Ramón, no me acuerdo no me mucho de esa serie. Es el, el fundador del caja de este tipo de mundo, como en el mar. Entonces, esto es como el nivel 1.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 Este <risa> es Morty y este Rick. Este Rick y Morty. No sé qué se iba a ver así. Pero la verdad se ve mucho de esto. Ya también lo habían planeado, pero pensaban que era un arma. Pero no, resultó que no. Pero sí sabía pensar ya en una colaboración so so con el carmón. Personalice Quimera, Chimera Últimamente Superman, entonces la skin es Superman. Ah, ok. Entonces este, este es el personaje es Clark Kent, que es el, pues el nombre de Superman, personal. Aunque sí se parecen, la verdad. Eh, a ver, el club de pumble. Que ya te recompensas adicionales. Ok, esos son todos los adicionales de, de cada uno. Uh, estoy muy... A ver, vamos a comprarlo. Vamos pues a ver qué nos dan. Ok, entonces nos dan aquí, mira. Cinco estrellas de batalla. Ok, todos es estos de las estrellas. Lo de las estrellas era como...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 Bueno, entonces ya tenemos aquí, Mera, la verdad mm, Se sí, sí un poquito chévere, pero al mismo tiempo como no como que no mucho ¡Calvo! Al parece el, el paso de batalla está está, está... está... no me hice interesante, porque bueno, ya he dicho mucho interesante Está chévere, está muy bueno, está increíble con toda la temática de aliens y todo Ahora sí los invito a se suscriban al canal Den un buen like a este video y compartan este canal con todos sus amiguitos, pero si estás por el verano solo suscríbete, pero ya no estarás más por el verano porque ahora soy todo amigo, ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos.